Bueno gente, os vengo a enseñar el nuevo patrocinador del canal Y aparte de ser un gran patrocinador Tienen una propuesta de valor que creo yo básicamente Porque si no, no, lo, no hubiese contactado con ellos Que os puede ayudar mucho a vosotros y a mí En crear un equipo de esports o entrar en un equipo de esports Y es que básicamente ellos son looking for a team Es decir, en busca de un equipo ¿Sabéis lo típico que se ponen los jugadores O cualquier persona que se pone LFT delante de su nombre en Twitter? Ya, mucha gente le da tierra a eso. Bueno, pues así se llaman ellos. Y su propuesta de valor es básicamente que puedas encontrar a gente, ya sean jugadores, ya sean coach ya sea incluso creo que diseñadores o equipos pues para entrar eh, en los esports, yo os voy a dejar abajo en la descripción el enlace directo a su página web a Looking for a Team y todos los que creáis que tenéis un buen perfil para uniros al equipo que voy a crear si lo sabéis me llegó una propuesta para entrar en equipo así que lo veréis próximamente o incluso si estáis viendo esto a lo mejor ya lo sabéis de un proyecto de esports que además tendrá un factor muy interesante con la web 3, así que todos los que entréis a en ese enlace y os creéis un perfil que ya veréis que es literalmente muy sencillo me pasáis por Instagram, me pasáis por Twitter, donde sea eh, vuestro perfil para yo verlo y hablar con vosotros para ver qué tal me parece vuestro perfil y si encajaríais o no en el proyecto y lo único que tenéis que hacer es entrar al enlace del primer comentario de la descripción, lo tendréis por ahí, os venís aquí y le dais con cualquier cuenta de Google que tenéis, pues la conectáis como ya habéis hecho muchas veces seguro en muchas otras páginas web y básicamente lo que te saldrá aquí serán varios juegos, de momento solo tienen estos juegos, pero ya veréis que hay muchas más cosas, eh, ya no solo de estos juegos, sino en general que podéis encontrar aquí sobre los esports, yo por ejemplo estoy buscando un coach de Valorant para los tryouts que he estado haciendo del roster de Valorant y yo lo único que tuve que hacer aquí es venirme a la sección de Valorant y poner aquí todos los parámetros que yo necesitaba, por ejemplo en este caso yo el, eh, a quien encontré es a Fénix. Que si habéis visto los directos de los tryouts, los últimos de los tryouts, veréis que él está ahí. Porque yo le contacté por Twitter a través de buscarlo por aquí y hasta el momento pues aún sigue con nosotros probando. Literalmente esto es súper sencillo, podéis aquí buscar, no sé, imaginaos que estáis buscando de League of Legends. Porque queréis crear, eh, tenéis un equipo de League of Legends pero queréis buscar más jugadores o un coach o creadores de contenido. Pues básicamente os venís aquí, aquí te preguntan ¿qué estás buscando? Vale, pues estás buscando un coach. Bueno, un coach, ¿no? Que muchos me habéis, Algunos me habéis puesto comentarios de cómo pronuncio coach. Bueno, pronuncio coach así porque, no sé, es lo que he oído. Pero se dice coach. Vale, y lo quiero de League of Legends. Y de nivel, no sé, aquí realmente dará un poco igual, pero pongámosle... Da igual, aquí de, da igual. Si vosotros buscáis a alguien, por ejemplo, jugadores de un rango en concreto hasta un rango en concreto, pues aquí lo podéis especificar. Aquí en el rol, como es un coach, da un poco igual. Y los idiomas, pues vamos a poner... Español, ¿no? Porque va a ser de España Y como veis, aquí me encuentra Aquí hay 81 Coach que pueden estar interesados O bueno, yo puedo estar interesado En contactar con ellos Hay una virtud interesante aquí y es que Al igual que en Twitter Blue te puedes poner Verificado por pagar aquí, es gratis te puedes poner directamente si estás left for looking for a team. Te, te sale aquí la insignia y así puedes ver directamente en esta página la gente que 100% está looking for a team porque ya, pues, lo han fiche, ya no lo han fichado o sigue buscando equipos. Así que estos en concreto son los más interesantes. Imagínate que por ejemplo yo aquí a... Coach Euler, pues vengo aquí Y digo, vale, a ver qué tal eh, Me deja aquí sus redes sociales Para yo poder contactarle O no me las deja, mira aquí me dice Campeón del CNM 2021 Experiencia como staff y player En tier 3, 2 y 1 Su rol es top, jungla, midi Support y, y su nivel de coach Es de diamante yo de League of Legends lo entiendo mucho Pero pues por ejemplo, imaginaos que esto nos interesa Yo puedo venir aquí y darle a conectar O a seguirlo directamente Y él aquí ya nos comenta, aunque esto es del Hace un año, esto es del 31 de octubre De 2021, habrá gente pues que ya que siga activa aquí como coach En este caso, esta persona Nos dejaba aquí su Gmail Su correo para contactarle Esto es importante, ¿vale? Vosotros tenéis que poner aquí vuestra forma de contactaros Ya sea en Twitter, Gmail, ya sea Instagram, ya sea cualquier sitio, porque si no No sirve de nada, necesitamos un sitio para contactaros Y esto se hace muy sencillo Tú te vienes aquí a la derecha, no lo, no lo veis Porque está mi cámara, pero bueno, le dais a vuestro perfil Y pone mi perfil, una vez le dais a mi perfil Podéis cambiaros tanto la foto de perfil como el banner Es para que sea más profesional Aquí podéis activar el LFT el, el de Looking for a Team Y aquí puedes editar vuestra información Imagínate que tú aquí eres de, de Girona ¿No? Eres de Girona, pones dale, de Girona Twitter, tú te vienes aquí a tu Twitter Este caso es el mío, me puedes seguir Porque estamos a punto de ganar los 600 Y vienes a tu Twitter, te pegas esto Vuelves aquí otra vez y pones aquí O Instagram mejor Es muy sencillo, vienes literalmente a tu Instagram Copias el link, vuelves aquí y lo pegas aquí. Masterclass de primera. Y así con todas las redes sociales que tú digas que son activas o lo que sea. Idiomas. Yo en este caso, pues, ambos me, me sirven. Voy a poner, pues, aquí ambos. Y a, a, sobre mí, en este caso, pues, yo podría decir. He sido CEO de Team Stellar. He jugado en 50 ligas regionales del League of Legends. Esto es coña, obviamente. Y soy eh, Immortal 4 en Valorant. Mi sitio de contacto es este, tengo tantos años, yo os recomiendo que aquí pongáis una foto de perfil vuestra, eso siempre llama la atención más que una foto cualquiera porque ya ves qué persona es Y el banner pues da un poco igual pero bueno si tenéis alguna imagen interesante que os represente pues la ponéis Y aquí el foro vale, o sea estos comentarios son básicamente porque tú aquí hay un muro, hay como una especie de twitter ¿no? digamos Tú aquí vas posteando cosas y la gente lo puede ver. Por ejemplo, aquí vemos que hay personas que están cre buscando creadores de contenido eh, que estén buscando un equipo. Mira, aquí hay una persona que dice, hola, si te interesa, un chupor agrame en el eh, LOL. B básicamente. Es de UCAM Reaper. O sea, aquí hay gente de todo. Y ya veis que gente, o sea, bastante activa. No, obviamente esto no es, no es Twitter, pero bueno, nosotros haremos que sea Twitter. Eh, así que es muy, no sé, a mí me pareció muy interesante cuando lo vi, me salió por Instagram. Lo vi y dije, oye... Creo que esto les puede interesar mucho a mis seguidores a, la, a lo que nosotros estamos haciendo Que es crear equipos, entrar en equipos, los esports, etc Y puede ser muy interesante Les hablé, les pareció guay Así que os dejo en la descripción El, el link directo a aquí A team. Y yo estaré echando un vistazo, ¿vale? Yo aquí me he creado una cuenta Que no es, o sea, no es mía De Jordi Lorenz, sino que es de Making Esports, que es algo Relacionado con esto de aquí Pero ya iréis viendo porque esto es para tiempo eh, Pero bueno, quedaos con making esports, ¿vale? Y bueno, también, más cosas Porque aquí hay bastantes cosas Han creado un apartado de sweeper Que sería como un tinder, digamos Pero de gente, gente de esports De jugadores, etc esto pues por ejemplo, te vienes aquí y buscas Valorant, pues mira, yo, bueno, Valorant ya lo hemos hecho eh, Rocket League eh, Nivel de Rocket League, pues eh, Da igual aquí el nivel Y la edad, pues, tiene que ser Digamos, 16 para arriba Ah no, esto es hasta Pues mira, hasta 65 y encontramos match Y bueno, justamente de Rocket League Más de 65 años No hay absolutamente nadie que esté buscando ahora match Pero bueno, vamos al League of Legends que seguro que habrá Mira, el League of Legends Imagínate, ¿vale? Eh, ¿Estás buscando un super y un jungla? No, no estoy buscando un support Aquí Juan Francisco Moya no nos está diciendo nada de él Así que no, no tenemos información Aquí más de lo mismo Más de lo mismo Más de lo mismo Un mid Hostia, un mid sí que me interesa Pues en este caso le doy a match y básicamente pues le llegaría a él un mensaje y podríais interactuar Tened en cuenta que aquí no es que haya muchísima muchísima gente Cada día hay más y todos los que estéis viendo este vídeo os recomiendo que vayáis Porque sería una especie de Twitter pero enfocado a los esports Enfocado a gente que esté buscando equipo, eh, equipos que estén buscando jugadores, coach Creadores también hemos visto que están buscando, así que nada, yo, yo voy a estar activo, mirando, ya os he avisado por TikTok en algún short, que también subo shorts de TikTok, así que estar atentos por ahí, aunque TikTok no tanto, la verdad. Y además, que es lo que has dicho, que aparte de buscar equipos, también podemos ver cosas, por ejemplo, torneos y ligas, consejos de la salud, es decir, tú te vienes aquí en salud y te pone... Eh, Híjolo, o como se pronuncia esto, frijoles. Plataforma creada por y para profesionales de la salud mental. Y tú te vienes aquí y te envían directamente a su, a su página web por si necesitas, por ejemplo, en este, en este caso, eh, pues eres jugador y... Sientes como que te estresas mucho o que no funciona bien tu forma de actuar en cuanto juegas Pues te vienes aquí y pues encuentras un sitio ideal para esa, esa situación Por ejemplo, tú eres marketer eh, de un equipo de eSports Te vienes aquí a Looking for a Team Y en el apartado de Explorar te vienes aquí a Marketing Digital Y te ponen aquí una agencia con la que puedes contactar, puedes hablar con ellos para que os asesoren o lo que sea o sea, ya veis que aquí hay muchísimas cosas interesantes. Y obviamente, contra más gente del sector esté aquí para poder eh, pues, ver esos, per esos perfiles de, esta de estas personas, contactar con ellos, buscar equipos, buscar, buscar eh, jugadores, coach creadores, diseñadores incluso, seguro que habrá. Tú aquí vienes, no sé. Yo estoy buscando, pues mira, coach ya tengo de Valorant, y ahora estoy buscando jugadores de Rocket League. Pues vengo aquí y digo, ¡buenas! Soy tal tal tal, estoy creando un equipo de esports enfocado en Web3 y quiero montar un roster de Rocket League Amateur, cualquier persona interesada que me contacte por Twitter y aquí pones tu Twitter, por ejemplo, y le das a postear y toda la gente que esté viendo el muro lo podrá ver, por ejemplo, si yo soy creador de contenido y veo que Chilu, Chilu, qué se llama No, Chiu, está buscando Creadores de contenido, lo que a Team yo estoy buscando un equipo, pues vengo Le doy a su perfil Vengo aquí a su perfil y busco qué redes sociales me ha dejado. Mira, me ha dejado su Twitter, por ejemplo. Pues yo en su Twitter no, no le puedo mandar MD porque los tiene cerrados, pero le puedo enviar por, por los comentarios o por aquí. Oye, estoy, estoy buscando. Soy creador y estoy buscando equipo. He visto tu tal en Looking for a Team. Eh, ábreme MD y hablamos, por ejemplo. Lo dicho, lo tenéis abajo en la descripción. Si queréis dejadme en los comentarios, porque creo que en los comentarios puedes enviar enlaces, si no me equivoco, o. Diría que sí vaya O si no me lo pasáis por MD de, de, de Twitter o MD de Instagram Os venís aquí a vuestro perfil como os he dicho Y copiáis este enlace tal y como está Control C y me lo pasáis por los comentarios o por MD de Twitter Y así os puedo ir directamente a ver, a ver vuestro perfil Todo lo que queráis que yo sepa de vosotros Y si me interesa os responderé y os diré Oye me interesa hablar más contigo Me interesa ver si podemos eh, mirar de que estés en el equipo Misarios yo, la, yo lo que más estoy buscando es un roster ya creado de algún videojuego que además lo vea interesante a futuro O a corto plazo, pero sobre todo a futuro Director de contenido, director de marketing a poder ser también Diseñadores, hay muchos que ya me habéis hablado Pero de momento, eh, si busco diseñadores más que nada para los cambios que tenga que hacer cuando el proyecto ya esté eh, activo La línea gráfica ya la estamos montando Creadores de contenido, ahora mismo no estoy buscando, pero si hay alguien que le pueda interesar que me hable y a lo mejor mira a lo mejor podemos mirar a hacer alguna sección Lo que sí que estoy buscando por ejemplo es algún caster, ya sea inglés, ya sea español Que quiera castear partidos de los juegos que tengamos Así que cualquier persona interesada vais aquí, creáis vuestro perfil Me pasáis vuestro perfil por comentarios o por Twitter o por Instagram Y hablamos de ello, hacemos negocios Nada, un placer suscribiros, recordad entrar al link y eh, a crearos vuestra cuenta yo os iré informando más de esto porque, ya sabéis, estoy creando el, el equipo de eSports, el proyecto en los eSports, y puede ser muy interesante. Pronto sabréis nombre, pronto sabréis dónde competimos, pronto sabréis cositas interesantes, así que dejad un like, suscribiros y compartir el vídeo con cualquier persona que quiera crear un equipo de eSports o esté buscando un equipo de eSports como jugador, coach o lo que sea. Un placer y nos vemos en la próxima.